Cuando te con el peñón va a coger 10 millones, millones, millones, millones, millones de views. Cuando te con el peñón va a coger 10 millones de views. Cuando te con el peñón va a coger 10 millones de views. Cuando te des con el peñón va a coger 10 millones de views. Cuando pelea los pneas, pene a los pendejos, pendejo a penealo, pendejo a los pendrias, penea. Cuando te des con el peñón va a coger 10 millones de views.